Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo cómo los progres rabian por las canciones de los meconios y de infobloggers cuando me comenzasteis a pedir que viera la nueva película de Netflix en Hola Homes y yo pues nada, que no tengo más remedio que sacrificarme para ahorraros semejante bodrio. Sé que os estaréis preguntando al oírme decir esto, <ríe> ¿es tan mala? No, no es tan mala. Es peor y a muchísimos niveles. Pero primero recordaros que entrevisté a Carlos Salgado, cuya hija fue raptada por su ex mujer y la retiene en Kirguistán dejaré el link en la descripción para que lo veáis. En fin, la película es un enfrentamiento constante entre hombres y mujeres, haciendo un uso excesivo del maniqueísmo, que es la actitud o interpretación de la realidad que tiende a valorar las cosas como buenas o malas sin términos medios. Pretende ser empoderante y está dirigida exclusivamente a mujeres feministas. La carga política es una constante de la película y su falta de sutileza a la hora de hacer proselitismo es indicativa de los tiempos que corren, en los cuales las películas abandonaron ya su rol original de entretener para convertir en simple propaganda del sistema La película es aburrida y tediosa Carece de ritmo y para colmo Las continuas rupturas de la cuarta pared Por parte de la protagonista Enola Nos impiden sumergirnos en la trama Desconcertándonos en cada momento La actriz intenta crear un vínculo Así con la audiencia para lograr que Empaticemos con ella, lo que en ningún momento Se consigue, dado que el film Es un sermón político feminista Que perfectamente podría haber estado dirigido Por Irán Chubarela, con la actuación Estelar de Leticia Dolera o de las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 hicimos sobre la peli, porque yo no había visto esta campaña de marketing, que es cuanto menos peculiar. Netflix lanza Enola Holmes y coloca en Reino Unido estatuas de mujeres que han sido eclipsadas por sus hermanos. Las esculturas de Enola Holmes, Franz Dickens y Mary Hardy aparecen junto a las de sus famosos hermanos en Reino Unido. Bueno, pues para promocionar la película, Netflix tuvo la brillante idea, que en su cabeza sonaba espectacular, de colocar esculturas de hermanas de grandes personalidades frente a las esculturas reales de sus hermanos. Dos cositas a resaltar por aquí. La primera es que es muy curioso que para promocionar un personaje literario, es decir, imaginario, como en Hola Holmes, utilicen a personajes reales como Franz Dickens o Mary Hardy. Es que no tiene ningún sentido. Sherlock Holmes es un personaje de ficción, al igual que su hermana Enola. No tiene sentido reivindicar el papel de una mujer imaginaria con mujeres reales solo porque el personaje imaginario sea relevante, en este caso Sherlock Holmes. ¿Tendría sentido colocar al lado de una escultura de Hade o de Mary Poppins otras esculturas de sus hermanos que no existen? para reivindicar la figura del varón en estas obras y para ello además pusiéramos esculturas de los hermanos de Juana de Arco o de Isabel la Católica es que es absurda esta campaña, no tiene sentido alguno y en segundo lugar destaca mucho las poses de las esculturas femeninas desafiantes y como buenas feministas que son permanentemente enfadadas en fin, qué otra cosa podríamos esperar de Netflix pero pasemos ya con la película atención, aviso que esta crítica tiene spoilers, tras la introducción de Enola pronto descubrimos que vive sola con su madre y se nos muestra a la misma como una mujer misteriosa que quiere a su hija pero que le guarda misterios, lo que podemos entrever cuando se encuentra reunida en una habitación en la que solo hay mujeres y la expulsan de allí la escena recuerda bastante a una aquelarre de brujas y no andamos desencaminados, como ya veremos más adelante. A pesar de que la película está ambientada en Inglaterra victoriana, nos meten con calzador el multiculturalismo, ya que las amigas de la madre son de todos los colores imaginables, orígenes y etnias habidas y por haber. Enola muchas veces celebra el estar sola con su madre, por cierto. En un momento dado, la maravillosa, responsable y abnegada madre abandona a Enola sin haberse despedido, aunque deja alguna que otra pista. Los hermanos de Enola, Sherlock Holmes y Mycroft son quienes deben hacerse cargo de Enola y se trasladan a la casa familiar, donde encuentran libros de feminismo. Aquí se retrata a Sherlock como un pusilánime solo preocupado en resolver casos y a Mycroft como el embajador del patriarcado. En serio, es un cliché, le han puesto hasta el sombrero y el bigote. Cabe destacar que esta película no tiene nada que ver con la historia original de Sherlock Holmes, porque esta película se basa en las novelas escritas por otra autora. Este, Mycroft, el hermano de Enola, pronto contrata a una institutriz porque Enola no tiene modales ni ha recibido educación. Por el contrario, la madre le enseñó otras cosas que más tarde explicaremos. En todo momento, quieren hacernos pensar que la sombra de los hermanos de Enola ha eclipsado a la pequeña. Esto es una metáfora del techo de cristal del que habla la feminista. Esta idea se reforzará en un flashback en el que Enola recuerda a su madre diciéndola que no se fíe de los hombres. Para evitar ser puesta a disposición de la institutriz que le impuso su hermano Mycroft y deseando reencontrarse con su madre, Enola escapa en un tren donde conoce a un joven noble que intenta huir también y lo salva de ser asesinado. Con él, huye del tren y consigue llegar a Londres, donde para pasar desapercibida decide cambiarse de atuendos. Al cambiarse de ropa, suelta la para nada casual frase de El corset me oprime. Aquí conseguirá alojamiento y seguirá con sus pesquisas que la llevarán a No se lo pierdan un curso de defensa personal para mujeres impartidas por una mujer negra con un cuerpo no normativo Dantesco ...se percata de que lleva un lazo morado... ...como su madre y como otras feministas... ...el lazo morado también señala algunos edificios... ...en uno de ellos hay numeroso material de alquimia... ...símbolo de los aquelarres y de las brujas, nuevamente... ...que se equipara al feminismo... ...más con un libro llamado Refugio Femenino... ...Vote for Woman... ...y numerosas notas de prensa de protestas, disturbios... ...desobediencia civil y bombas... ...en estos instantes, Enola tiene una duda existencial... ...sobre su madre... ...que culmina en la justificación de la violencia las víctimas colaterales y demás porque el fin justifica los medios imponiendo el colectivo de las mujeres al individuo las distintas víctimas ya se nos ha presentado a Inola como inteligente despierta valiente ingeniosa en fin que solo le faltaría saber karate eh, oh, espera, espera, espera Que también sabe karate Y en la Inglaterra victoriana, ni más ni menos Y es que nuestra amiga Enola es una Mary Sue de manual Derrota a ella sola a un sicario Gracias a las empoderantes clases de karate de su señora madre Curiosamente, hasta el momento Todos los malos que nos han enseñado Han sido hombres blancos Muy curioso Prosigamos Aquí tiene otro flashback de la madre Que nos deja a todos a cuadros La película, además de feminismo También enseña a no apiadarse de los más débiles Llega a reprender a Enola por apiadarse de una oveja y rescatarla. En fin, un mensaje maravilloso. En estos momentos de la película, Sherlock tiene un poco más de protagonismo y se le muestra intentando encontrar a sus familiares desaparecidos, su madre y su hermana. Acabará encontrándose con la mujer negra que imparte defensa personal a las mujeres. Para ser una organización clandestina ya la han encontrado dos veces y esta reprenderá fuertemente a Sherlock Holmes acusándole de tener privilegios. El discurso es populista, sentimental y profundamente demagogo. Muy triste lo que esta película le hace al ...al Sherlock Holmes original que todos recordamos. Por si la trama no era lo suficientemente enrevesada... ...deciden meter una subtrama más. ¿Recuerdan el joven al que no la salvó en el tren? Pues Enola decide investigar y se dirige a su casa. Allí conoce a un detestable detective que tendrá importancia más adelante y ambos son expulsados de la propiedad. Aunque la joven se queda por los jardines, descubriendo una casa árbol y teniendo una charla con la abuela del joven, que resulta ser una especie de ultraconservadora que quiere ver a los pobres oprimidos. Más adelante, Enola volverá a Londres, donde se reencontrará con el joven en una floristería para llevárselo a su casa porque corre peligro. Parece ser que sienten ambos cierta atracción romántica. El detective detestable que vimos anteriormente Le dice a Mycroft, el hermano de Nola Que la ha visto y que va a casa de la misma Donde ella se sacrifica Para que el noble escape Y es enviada a un internado En el mismo se muestra a las mujeres Como simples paridoras y complementos del hombre Para que veamos con mejores ojos Que la madre de Nola sea una terrorista Que se dedica a hacer el mal Conforme avanza la película Cada vez los actos terroristas parecen más nobles Se justifican las bombas porque el mundo necesita un cambio El final es apreciado de su lado. En un giro de los acontecimientos resulta que el joven noble era un político que quería votar a favor del sufragio universal, que la mala era la abuela, que el villano al que Enola había derrotado seguía vivo para ser nuevamente derrotado, e incluso el joven que acaba herido para finalmente salvarse y votar a favor de que todos puedan votar. Pero, y tan tremenda maravilla audiovisual, feminista y con perspectiva de género, que pretende librarnos a las mujeres del yugo patriarcal que nos oprime a diario, como habrá sido acogida por la prensa progre? Pues fenomenal, como era de esperar. En los 40 principales, cuna de la corrección política aquí en España y albergue de todos los programas juveniles progres, la ponen por las nubes. ¡Oh, qué sorpresa! En Hola Holmes, un espectáculo feminista para el lucimiento de Millie Bobby Brown. La protagonista de Stranger Things es lo mejor de esta expansión del universo de Sherlock Holmes. ¿Lucirse por sus cualidades interpretativas? No, que tener talento es machista. Mejor vamos a alabar a Millie Bobby Brown por el mensaje político de esta película mediocre. Claro del artículo de los 40 me quedo con el siguiente fragmento. En Hola Homes se inserta directamente en esa nueva ola de cine feminista, donde las protagonistas son heroínas sin capa ni espada, que supierten los roles de género más rancios y patriarcales y empoderan a la mujer. Ellas no van ni en busca de pusilánimes príncipes azules, ni persiguen conejos blancos en países de maravillas. Tratan de salvar a la humanidad o resolver misterios igual que lo hacían aquellos caballerosos y masculinos hombres de Hollywood clásico. Un cine que ha sido imposible hace 50 años. Gracias a Dios, los tiempos cambian y la sociedad progresa. Menos mal que ha venido Enola Holmes a empoderarnos con sus sermones y condescendencia progre, y hacernos despertar del ensueño de pensar que personajes como Pocahontas, Sailor Moon o Imperator Furiosa eran chicas fuertes e inspiradoras. Menos mal porque es que si no, yo no sé qué hubiera sido de mí. Hubiera tenido que aguantar que mi marido se casara con otras mujeres más jóvenes que yo, o que me pegara si no me pongo el burka, o que no me dejara tener o que me vendiera por una cabra. Ah, no, que en contra de ese machismo no lucha Enola. Enola lucha contra el patriarcado blanco que oprima a las mujeres con el aire acondicionado, la brecha salarial fantasma, o con que el lenguaje inclusivo no entre en la RAE porque es ridículo. El artículo de los 40 continúa. Quizás lo que más destaque de esta expansión del universo de Sherlock Holmes Enola es la hermana pequeña del mítico detective creado por Arthur Conan Doyle sea su vertiente activista socialmente comprometida con la lucha por la igualdad de género. Enola Holmes, una fantástica Miley Bobby Brown, Stranger Things, es una mujer fuerte que trata de librarse del machismo sistémico de una sociedad tradicional. Tiene un hermano detective, Sherlock, Henry Cavill, que no quiere meterse en política, y otro, Mycroft, Sam Claffin, que profundamente es conservador y a nuestros ojos anacrónico, que trata de convertir a la pequeña Holmes en una dama de buenas maneras, aunque eso suponga anular su fuerte personalidad. Bueno, pues ya sabéis, en Holland solo destaca por su compromiso por la igualdad de género, una auténtica heroína cuando desarrolle sus habilidades, sus superpoderes serán poner denuncias falsas, hacer hilos de Twitter y abortar. Y bueno, muy empoderada y todo lo que tú quieras, Enola, ¿eh, pero al final el sufragio te lo consigue un hombre. En fin. En conclusión, la película blanquea actos miserables. Tiene un trasfondo feminista que la convierte en un panfleto infumable. No tiene ritmo, es aburrida, destroza al personaje de Sherlock Holmes y en ningún momento llegamos a sentir apego y aprecio por la protagonista, y menos por su madre. Lógicamente, la película está muy bien valorada por la opinión publicada, que no pública, porque es un tedioso sermón que nos habla del empoderamiento, el patriarcado y la sororidad Pero de ninguna de las formas recomiendo verla porque es francamente aburrida Si tuviese que puntuarla le daría un 3 de 10 siendo muy generosa Y solo por los decorados y por la ambientación Una película peor que mala No la vean, en serio Perderán valiosos minutos de vida en algo que ni siquiera les va a entretener Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas